Yo primero diría que este año, de algún modo, la presidencia protémpore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento de la Alianza del Pacífico eh, dio un salto eh, cualitativo y también cuantitativo. Este año, por vez primera, somos incorporados en el programa oficial de los estados. De manera entonces que la Alianza del Pacífico, que era un eh, tratado comercial fundado sobre dos patas, por decirlo de alguna manera, los gobiernos y los eh, empresarios, ¿no es cierto?, o emprendedores, ahora le surge esta tercera pata, que es precisamente la participación de los congresos de los cuatro países. Y esto a partir de este año es oficial. De manera que esto es, eh, marca una diferencia eh, rápidamente eh, muy importante. Segundo, yo tengo que señalar también que la vinculación, la eh, coordinación con los demás países se fue estrechando, particularmente por el propio trabajo que hizo nuestra propia biblioteca, que fue precisamente establecer una página de la Comisión de Seguimiento que está linkeada también con la página de los Ministerios de Relaciones Exteriores respecto de la Alianza del Pacífico. Y también es importante destacar el hecho significativo de que hemos eh, conseguido con la participación, por cierto, de los gobiernos, de colocar algunos temas que naturalmente son relevantes para los cuatro países, que tienen enorme significado para los países. Eh, colocamos uno, por ejemplo, que es precisamente el manejo, no es cierto, ante las crisis de emergencias, eh, motivadas esta fundamentalmente por uh, situaciones excepcionales de eh, orden natural, llámense terremotos, tsunami grandes incendios, etcétera. Creo que hemos tenido un avance sostenido. Eh, le hemos entregado a Colombia la presidencia pro tempore en una actividad que se hizo en Cali, eh, yo diría, muy, muy, muy relevante. A mí, por lo menos, como presidente de la delegación chilena y, y expresidente pro tempore, me dejó enormemente satisfecho. Básicamente por lo que conseguimos hacer. Hicimos eh, actividades en Valparaíso y también eh, en la actividad de junio del año pasado en, eh, en Puerto Varas, donde además ¿no? eh, con la participación de nuestro secretario ejecutivo y además con la participación de Biblioteca del Congreso, logramos, yo diría, acortar distancia respecto de cuál era el trabajo que hacían los ejecutivos y nosotros empezamos a cortar distancia como legislativo respecto de la uh, coordinación con ellos. Primero, eh, la incorporación, yo diría con mucho más empeño de Colombia. Colombia, de algún modo, ¿no es cierto?, eh, le había costado un poquito más integrarse de manera profunda a la Comisión. Sin embargo, hoy está integrado con todo. Eh, yo diría que ese es, una gran, es un gran logro. Eh, también señalar que el presidente del Senado colombiano estuvo presente con nosotros, eh, adquirió también el firme compromiso de seguir apoyando al actual presidente Potémpore, que es el senador Jimmy Chamorro. Y yo diría que Cali tuvo la ventaja de revisar los temas que ya habíamos estado trabajando con los gobiernos naturalmente. Eh, hay que recordar que las comisiones de seguimiento son no para establecer cosas propias, sino que básicamente para colaborar con lo que hacen nuestros ejecutivos. Y sí pudimos consignar un tema que fue enormemente relevante, que es precisamente la, la situación y el comportamiento de los Estados frente a las crisis eh, eh, motivadas por eh, por situaciones ¿no es cierto? de orden natural, como ya señalaba. Y por otro lado, continuar con el trabajo que dice relación con la facilitación del comercio, particularmente entre los eh, pequeños emprendedores y pequeñas y medianas empresas. Yo creo que nuestro trabajo ha ido eh, cristalizando con una atención mucho más focalizada eh, en el éxito de, esta, de este tratado. Nosotros tenemos claro que Alianza del Pacífico, tres de sus cuatro integrantes son países muy vinculados al Asia-Pacífico. Hay uno que está un poquito menos vinculado. Sin embargo, todos los países hemos entendido que Alianza del Pacífico es una gran puerta de entrada para el ASEAN. Y así fue como eh, hemos tenido contacto con ASEAN, ¿cierto? los países eh, del Asia-Pacífico del sudeste asiático, y la verdad es que nos podemos transformar en una puerta de entrada que sea una puerta de entrada que entregue una utilidad tremenda a esos países, pero que le quede una utilidad tremenda también a los miembros de la Agencia del Pacífico. Eso lo seguimos fomentando, hay acuerdo de los países en seguirlo haciendo, y por supuesto nos entusiasma la idea de hacerlo cada vez más estrecha esta vinculación con los países del Asia-Pacífico. Nosotros en esa materia eh, estamos absolutamente al tanto de esta categorización que se desea hacer, pero lo que no podemos ni queremos hacer es interferir respecto de las decisiones que están tomando los gobiernos. Los gobiernos van a establecer un criterio para eh, categorizar, por ejemplo, a los países ¿no es cierto? asociados a, a nuestro tratado. Y esa eh, categorización la van a terminar de hacer y no tengo ninguna duda que fue parte de lo que los jefes de Estado trataron en, eh, en Cali. Y lo importante es que nosotros podamos, eh, de algún modo, no solo eh, ayudar, sino que también colaborar en el establecimiento de estas eh, fórmulas que permitan, ¿no es cierto?, establecer la categoría de Estados asociados. Aquí lo importante es ver cómo... Países como precisamente Nueva Zelanda, yo mencioné Corea, hemos mencionado Reino Unido, en fin, eh, Australia también, eh, son países que están mirando no como un tratado comercial cualquiera este, eh, yo diría, este exitoso proyecto que es Alianza del Pacífico, sino que lo están tratando de manera muy especial porque se dan cuenta de la proyección que tiene. Y como lo han sostenido muchos observadores, la Alianza del Pacífico es tal vez la alianza más exitosa que se ha generado, yo diría, en los últimos 30 o 40 años en, en esta parte del mundo.